Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Que también es el de ustedes, por supuesto, que son quienes mantienen este canal vivo y con fuerza y con power y energy Bueno queridos, hoy estamos a 31 de diciembre, estamos a horas del año nuevo 2020 Es un día muy emotivo, es un día muy sensible, es momento de recordar Es momento de de mirar para atrás y hacer un... Eh, digamos Un resumen de lo que fue Nuestro nuestro año Y, y bueno, pero Eso lo dejo para, para otro momento Yo no quiero meterme en esa parte Tan sensible y demás Prefiero hacer directamente un sorteo Bueno, vamos a hacer dos cosas Vamos a hacer eh, Los agarre y los atrapé, pensaban que venía por la parte emotiva Y el corazón y todo eso Que a veces hago eh, Porque yo soy una persona muy sensible Entonces, eh, bueno, se me se me complica evitarlo a veces pero a veces también lo hago bueno chicos acá tenemos pendiente un eh, sorteo bien que miro para allá porque tengo la cámara ahí la otra el otro monitor entonces eh, vamos a hacer el sorteillo mmm, algo rapidito nomás que tenía que ver con los comentarios que habían dejado en el video de la su 130 pm bien entonces hay 55 comentarios eh, 27 comentarios distintos eh, y se, íbamo, se iba a sortear Dos días de cuenta premium Bien eh, Como diría nuestra amiga Abril Bueno eh, Está cargado aquí el video Que es este, que caripela que tengo Mamita, a ver, vamos a ver La cara de ladri que tengo Espero que no, me tire un sí es importante Porque a muchos de ustedes les interesa Saber por qué hago tal movimiento O tal otro ¿A quién le importa lo que haces? Nando, mentiroso, eres un mentiroso bueno, vamos a cerrar esto. Eh, ni yo me creo mis propias palabras. <ríe> Re mentiroso, chaval. Bueno, eh, número de premios, uno. Número de suplentes, uno. Por si esta persona no está, o no sé, o lo que fuera, que suceda en el mundo con este ser humano. Eh, bueno, esperen que... Bueno, después la nota, igual queda grabado el video, ya fue. Que sea lo que Dios quiera. Estamos en Año Nuevo. Bueno, vamos a elegir directamente el ganador. No quiero hacer el video súper, súper largo. ¿Cuánto van? Dos minutos. Igual va cortito, tranqui. Bueno, vamos. Tres. No, mentira. Cinco. Cuatro. Tres. Two. One. Oh. Fermín Sagaz. Comentario puso. Bien jugado, crack. Pero te recomiendo que cambies más de posición con ese Cazacarros. Tiene velocidad suficiente para hacerlo. Voy a decir que tiene mucha velocidad para cambiar de lugar. Eh. Ese Lowe. <risa> Mira lo que puso Munia. Que Munia es el suplente de. Si sí, Fermín Sagas no está disponible. Eh, o no lo puede ubicar. Porque siempre. Un saludo desde de Sevilla. Desde de Sevilla. Bueno, un saludo para Fermín Sagas. Eh, vamos a ver. Esto es un problema. Esto es un problemón. Déjenme ver. No sé si, si va a estar habilitado para la gente de EU. Tengo que averiguar. Si es así, señor Fermín Sagas. Eh. No le voy a poder dar su, sus días premium, pero. Es así, chicos. Es así, lo lamento. Yo puedo dar lo que me dan. Y si lo que me dan es solamente para NA, se tiene que quedar en NA. Lo lamento. Ahora, si hablo con la gente de Wargaming y me dice: Sí, sí, no hay problema, es para todos los servidores. Te lo mando, Fermín Sagas querido. Te lo mando inmediatamente. Eh. Sino en el caso suplente, en el caso de que no lo pueda enviar porque Wargaming me dice que no se puede enviar, el premio directamente irá para el señor Munia19. ¿ok? Que pone ese low soy yo pasada la medianoche, todo mareado y en pedo. Ja ja ja, pone. Porque había un low en la partida que eh, lo que hacía era snipear. Y, pero haciendo top tier. Sí, igualmente no. Bueno, tampoco me voy a meter en, otra vez en esa. Me hacen. Me, hacen, me, me pinchan para que hable. El Su-130pm no tiene una gran movilidad, no es un Scorpion G. Bien, eh, es un tanque que tiene una relativa, relativa buena movilidad, pero tampoco es que es un Hellcat ni un Scorpion G. Entonces, desde ese lado... Eh, bueno, cierro esto. Desde ese lado, esperen que tengo mi pantallita acá. Cerramos eso y cerramos esto también. Perfecto. Con el logito de War Gaming. Vale, de War of Tanks. Eh, ¿Qué les iba a decir? Que bueno, el SU-130PM es un tanque que tiene una movilidad en cierta forma limitada. No tienes este, una excelente mobility. Entonces, desde ese lado. A ver, vamos a verlo acá. Me, hacen, me pinchan, me pinchan y yo me meto. Yo me meto de una a las piñas ahí, ¿eh, chicos. Ah, mentira, la violencia es pésima. Odio la violencia. Potencia específica. 16,29. Se la discuto a quien quiera. Que venga Quickie Baby si quiere, man. Y se la discute también. 16,29. Le cuesta mucho moverse. Le cuesta bastante. Eh, pensá que un tanque pesado como el 705A tiene 14,9. O sea... Eh, 15,48. O sea, no es mala. No es mala la movilidad. Eso quiero que quede clara. Ahora... Tampoco es que te podés estar paseando por todo el mapa. Si sí te podés reposicionar, seguro que sí. Lo podés hacer con este tanque. Ni hablar, eso seguro. Pero eh, tenés que estar muy atento de cómo viene. Igualmente yo no me quería reposicionar en esa partida del 130PM. Mi intención era estar ahí justamente porque tenía tiro a la abadía, tiro al costado. Y sabía que tenía cubierta digamos, las nalgas por eh, el, lowe, el señor Lowe Camper. Así que, bueno amiguetes... Eh, hemos resuelto el tema del, del sorteo. Quedamos así. Va para el señor Fermín. En caso de que se pueda dar eh, esto a la gente de EU. En el caso de que no se pueda. Bueno, tendrá que ir para el señor Munia. Entonces, que es el primer suplente. Bueno, eso por un lado. Después, la otra cosa que quería hacer. Eh, es también regalar en este video. A la gente que no haya tenido la posibilidad de eh, obtener cajitas. O sea que no tenga cuenta premium. Porque las cajitas te dan cuenta premium. Eh, y en el caso de que no tengas cuenta premium. Eh, Déjame en los comentarios que no pudiste comprar cajas. Déjame en los comentarios de este video que no tenés un peso, que no tenés un dólar que no tenés un bolivariano, que no tenés o oh, perdón, no sé la moneda que sea de ahí o no tenés un, un duro, o no tenés un... ¿cómo se dice? la de Brasil que no tenés un... bueno, que no tenés money, no have money to to comprar cosas, to comprar things, to buy things entonces, eh, si no pudiste comprar nada de alguna manera quiero ayudar un poquito, aunque sea dándole... Eh, Dos días de cuenta premium, ¿bien? De cuenta premium. Bueno, chicos, eh, déjenme, ya les digo, para participar de este nuevo sorteillo. Eh, mañana, no sé si va a haber ni directo ni video, no sé, porque vamos a ver cómo estaban las cosas. <risa> Así que, bueno, esta noche va a haber festejos seguramente. Lo que sí les decía, para participar del sorteo, me dejas en los comentarios que no... Primero tenés que dejar tu like, olvídate eso de cajón. De cajón, deja tu like y suscríbete, man. Porque estoy viendo, estoy viendo las estadísticas del canal que hay un montón de gente que mira los videos. Un eh, 19% de la gente que ve los videos que no está suscripta. O sea, dale botón de suscribir. Deja tu like y. Eso primero. Segundo, déjame en los comentarios que no pudiste comprar. Porque no tenés plata. Porque no pudiste. Porque no, no tenés dinero para comprarla. Entonces. O simplemente no hace falta que pongas eso. Poneme directamente. Eh, quiero participar. Tampoco hace falta poner que no tenés plata. No, no, no, tiene, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de yo poder ayudar a alguien. Eh, que no es mucho. Pero bueno, por lo menos aunque sea son dos días de cuenta premium. Y si puedo ayudarte, qué mejor que eso. Poneme, quiero participar. Y después vos me, me dirás, che Nando, pero ¿cómo vas a corroborar de que esa persona eh, no tiene realmente cuenta premium? Bueno, me vas a tener que mandar una captura de pantalla. Eh, voy a sacar, ponele que voy a sacar unas tres personas voy a sacar tres personas eh, que una de ellas será la ganadora, si obviamente me estaba mintiendo, cuando mande la captura de pantalla saltará la luz porque dirá que tiene cuenta premium, no sé, 100 días, 10 días, 50 días lo que sea, entonces esa persona no participa, directamente pasamos a la segunda, si la segunda también lo mismo la tercera y si no, bueno, los lamentos se lo perderán porque, bueno, o sea si ya tres personas mienten, porque bueno ya no tienen escrúpulos así que bueno amigos, eh, mi... Mis mejores deseos para ustedes. Participen del sorteito si, si no tuvieron la posibilidad de, de tener días premium. Eh, acá están andando para darles, aunque sea, al guillo dos días de Cuentos Premium. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Realmente les quería decir eh, muchísimas felicidades en este nuevo año. Espero que hayan tenido un buen año también pasado, este 2019. Que venga un 2020 con toda la energía, con todo el power, con toda la fuerza. Yo de acá les mando mi, mi, mi puño cerrado para que puedan eh, progresar en sus proyectos en sus ideas con su familia que siga todo muy bien y, y bueno nada eso amiguetes el 2020 se va a venir un año muy power en el canal un año muy potente muy fuerte porque tengo un montón de proyectos tengo un montón de ideas ahora que tengo mucho tiempo para pensar y para poder ser tener tiempo para ser creativo que para ser creativo necesitas tener tiempo eso es algo que entendí en estas últimas semanas, meses, eh, que venía siendo creativo y tenía un montón de ideas. Y cuando hice directos todos los días, más videos todos los días, más están en las redes todos los días, se me secó el cerebro de creatividad. O sea, no tenía, no se me caía una idea. Ahora que tengo tiempo de vuelta ya están empezando a trabajar las neuronas ahí y, y, a, y a crear cosas nuevas. Así que bueno, les mando un saludo enorme. Que tengan muchas felicidades. Tomen con responsabilidad, si es que beben, si no beban, mejor todavía, eso siempre es mejor no beber, por supuesto, pero si lo hacen, no conduzcan, no manejen, no causen accidentes tontos, eh, cosas que después se pueden llegar a arrepentir o agarrarse la cabeza y decir uy, ¿qué hice? ¿para qué? Ya es tarde, amigos, ya, ya pasó y lo que está hecho, está hecho. Eh, ¿Qué más? Le quiero agradecer al señor Jordi QBTC también que me nombró en el video que hizo hoy, que es verdad, también estamos haciendo una especie de, de enlace entre lo que es América y Europa, entonces eh, seguramente lo vamos a tener por aquí, por el canal, jugando en directo con Ustedes, o sea, ustedes van a poder jugar conmigo y con Jordi, seguramente, pero bueno, eso vamos a tener que redefinirlo bien, tenemos que hablarlo, tenemos que charlarlo, tenemos, tengo que hablarlo con la gente de Wargaming también, que gentilmente, seguramente nos va a ceder una cuenta de prensa para, para grandes streamers o grandes CCs y gente importante del mundo de World of Tanks a nivel mundial, así que bueno amigos muchísimas gracias, muchísimas felicidades pasen un hermoso año nuevo recuerden de participar del sorteo dejando acá abajo en los comentarios eh, quiero participar, con eso simplemente ya se sobreentiende todo lo que expliqué les mando un beso enorme un abrazo, pásenla bien con la familia si la... Si la vas a pasar solo, pasala bien también. Si no, juntate con amigos, con quien sea. Hoy es un día de festejo. Hoy es un día para estar contentos, para estar felices. No recordar las cosas malas, sino los que la gente que está. Buenísimo, abrazarlas. Y si estás peleado con alguien, amigate. Dale un abrazo, decirle dejate de joder, che. Vamos a amigarnos, dejate de hinchar. ¿Para qué estar peleados? ¿Para qué estar mal? No tiene ningún tipo de sentido. Si estás peleado con tu madre con tu padre y no te ves y nada, mandale un mensajito, mandale un whatsapp. si che viejo, dejémonos hinchar las bolas. Vamos a estar bien y de acá miremos para adelante que siempre es lindo hacer borrón y nueva y darle para adelante es hermoso porque nada, llena el alma llena el corazón estar bien con la gente que uno quiere y si y si tenés gente querida alrededor, buenísimo haceles saber que los querés haceles saber que, que los amás porque bueno está buenísimo es una caricia al alma Y cuando tal vez ya no están Uno se agarra la cabeza y dice Uy, loco, pero uf, ¿por qué no se lo dije antes? Entonces, háganlo, háganlo Den abrazos, den besos, den caricias A sus hijos, a sus hijas eh, A sus maridas Maridos, maridas marides No sé cómo quieran decirlas a sus mujeres, mujeres O como quieran llamarlos Bueno, amigos, ya les digo, muchísimas gracias Hermosos, queridos, los amo mucho Cuídense, mis amigos Y nos vemos el próximo año Chau, chau